ahora chicos vamos a hacer una ampliación del trabajo que hemos hecho pues, anteriormente con la cuchara así que vamos a llamar a la cuchara que la tendremos que tener en... aquí le damos a abrir y buscamos la, la cuchara le decimos aquí no guardar yo la tengo aquí en esta carpeta y abro la cuchara la tengo aquí la paso a modo de línea de tiempo de aquí verdad y bajo esto que era como se quedó en la última explicación vamos a hacer que la cucharilla desaparezca y aparezca cómo podemos hacer eso que progresivamente en la línea de tiempo aquí aparezca por ejemplo y luego cuando lleguemos aquí aproximadamente la cucharilla haya desaparecido vamos a ver cómo se podría hacer todo esto. es muy sencillo no es nada complicado Solo hay que tener claro unos apartados nuevos que vamos a ver. Así que vamos a, esto, a empezar. Me vengo con la, con la cucharilla seleccionada. Me vengo aquí a modo pintar influencias. ¿Veis que aparece la cucharilla de coloración? Bueno, pues esto que estáis viendo aquí, ¿eh? ¿recordáis la actividad del toldo? Cuando hicimos el toldo trabajábamos con esto, ¿verdad? Pues vamos a volver aquí a repasar. Pero en este caso con otra actividad. Le vamos a dar aquí a gradiente. Pincho aquí y me desplazo. ¿Eh? Mientras el color este sería el valor 1. El, el último este sería el valor 0. A esto, como ya sabéis, se le da y se le asigna un grupo de vértices. Entonces, pincho aquí. Y le digo, doble clic. Y ponemos que esto se va a llamar... Mmm, Aparece. Aparece Cuchara. Aparece cuchara. y ya está. Ya esto que estáis viendo aquí se va a llamar Aparece Cuchara. Ahora, me vengo aquí a Objeto y le vamos a asignar un modificador. Como se asignaban los modificadores? Desde aquí, ¿veis? Pincho aquí y le asignamos un modificador. El modificador que le vamos a asignar es uno nuevo y se llama máscara que tiene bastante utilidad bien si veis aquí me está preguntando si quiero ponerle un grupo de vértices le asigno el grupo de vértices aparece cuchara y veréis qué ocurre cuando me desplace por aquí veis lo que le está pasando a la cucharilla eh, va desapareciendo bueno, ya, más fácil no puede ser si queremos que primero aparezca la cuchara, primero estaría en desaparecer, ¿no? que no aparecería nada, no habría nada, por lo tanto, esto lo ponemos en el 1. El, ¿no? el máximo 1, ya sabéis, lo de las claves, eh, creamos la claves y, y nos veníamos a, aquí y generábamos la clave. Y aquí la fuerza 1 ¿eh? le damos aquí estáis viendo no selecciono la clave para el primer fotograma y le digo que el umbral que aparece lo activo para que tenga el valor 1 y aquí para no hacerlo demasiado largo vamos a hacerle 60 por ejemplo tenemos 60 fotogramas hemos acortado esto y en el último fotograma veis aquí eh, vamos a crear un nuevo que lo vamos a dejar aquí a cero lo activamos y automáticamente veis aquí ha aparecido ya la clave por lo tanto cuando empecemos a darle al reproducir veis cómo progresivamente me ha ido apareciendo la cucharilla es una actividad muy bonita ahora ya con todo lo, lo que tenemos si nos vamos aquí a las texturas se podrá apreciar mucho mejor el trabajo Venimos aquí a, la, a ver, la opción de render y desde aquí no hay ninguna cucharilla en el escritorio que fue donde lo dejamos y cuando le dé a reproducir, ¿veis lo que le pasa a la cucharilla? Va apareciendo progresivamente. Es una actividad muy bonita y mmm, es muy útil porque la veréis que se utiliza para presentar proyectos de una manera progresiva, para el despiece, ¿eh? para explicar una, una, una pieza ¿eh? que, que tenga distintos componentes, pues podemos hacer que eso, esas piezas vayan apareciendo progresivamente. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues de esta forma, ¿veis? De una manera progresiva. ¿Eh? Van apareciendo elementos poco a poco y hasta completar la aplicación o, el, o la pieza que queramos desarrollar. Así que... Eh, espero que os guste. Es una actividad muy sencilla porque ya es aprender cosas sobre lo que ya sabéis. ¿eh? Es aprender sobre lo aprendido. ¿eh? Por lo tanto, los resultados, pues veréis cómo son mucho más satisfactorios. Bueno, vamos a ver un caso práctico. Desde aquí, desde el Blender Kit, vamos a activarlo, que se vea con, la, con Internet conectado. Y vamos a buscar. Aquí yo puse antes estructure y al buscar me aparecía esto que estáis viendo aquí bueno pues si me vengo un poquito más para acá he encontrado una estructura A ver dónde está aquí está veis esta de aquí pues, la selecciono y me la traigo para acá la estoy bajando de internet y aquí la tenemos veis bueno. pues la idea es bien sencilla, queremos que esta cubierta, veis, voy a apagar ya esto, para que no se vea, queremos que esta cubierta eh, comience en el fotograma 1, aquí arriba, le voy a dar una distancia para que se aleje aquí, no, por ejemplo, una cosa así, y podamos ver esto que hay aquí dentro. Hecho esto, nos venimos aquí a generar clave, y podemos generar la clave tenemos la clave ya tenemos aquí la cubierta arriba podríamos luego acercarnos aquí hacer un pequeño alejamiento y la cubierta veréis ahora el efecto que le vamos a hacer eh, no voy a profundizar mucho puesto que esto podríais hacerlo con más cosas vamos a hacer solamente esto de de la cubierta la cubierta seleccionada me vengo a pintar influencia, como vimos en el ejercicio de la cuchara. Entonces, hacemos el degradado aquí y seleccionamos el degradado, de manera que se haga una cosa así, de una manera progresiva, una cosa así. A este grupo de vértices le damos un nombre y le podríamos decir, aparece cubierta, aparece cubierta. Entonces, ya una vez hecho esto, nos venimos nuevamente a modo objeto, ¿verdad? Y vamos a crearle un modificador. El modificador ya lo conocemos. Modificador, agregar y le decimos máscara. Veamos aquí más cosas. Sabemos que al haberlo creado nuevo, tiene que estar abajo del todo. Donde pone máscara, cuando pinche aquí, podré seleccionar aparece cubierta. Acordaros que estamos en el fotograma número 1 y la cubierta se está viendo. ¿Por qué? Porque está en el umbral a 0. Si pusiésemos el umbral a 1, ¿veis lo que está ocurriendo? ¿Eh? Podemos dejar el umbral a 1 y lo activamos. Dejamos el umbral a 1. Vamos a hacer con la cámara, haríamos un acercamiento, ¿verdad? Eso ya, para no dedicarle más tiempo al vídeo, ya sabéis hacerlo también. Haríamos un recorrido y ese recorrido podríamos hacerlo hasta aquí, ¿no? Y posteriormente nos alejamos y sería el momento en el que viésemos hasta aquí. Podríamos, por ejemplo, decirle: Bueno, hasta aquí va a continuar desapareciendo la cubierta. Pero a partir del fotograma este, queremos que baje la cubierta, que eso se puede hacer desde aquí bajando esto ¿vale? lo reducimos y le damos a crear el fotograma correspondiente pero lo queremos aquí abajo nuevamente ya posicionado generamos la clave de movimiento y entiendo si nos vamos al 53 para no hacer muy largo esto 153 le doy a intro y una vez que le demos a reproducir, fijaros qué ha ocurrido. ¿Veis cómo? Eh, ¿Un efecto tan bonito? Pues ya, una vez mostrado la cubierta, ¿sí? tendríamos esto, un acercamiento, luego nos vamos alejando, y a medida que nos vamos alejando, ya podríamos ver cómo se va cerrando la cubierta. Es un efecto muy simple, sin embargo, fijaros el resultado tan interesante, sobre todo. ...si fuese algo que, que habéis hecho vosotros... ¿eh? ...cualquier trabajo, cualquier cosa... ...ya estáis viendo el potencial que tiene... ...y esta práctica pues... ...se la debemos a ver... ...vamos a buscar ...al artífice de... de este, ...que se llama... ...Alex Samusenko... ¿Eh? ...lo estáis viendo ahí... ...que a quien hay que agradecerle pues... ...que nos haya ofrecido... Eh, ...esta actividad... Este, este hangar, que es un hangar lo que estáis viendo aquí Bueno, pues sin más chicos eh, Seguimos avanzando y mucho ánimo porque ya fijaros en las cosas que sabéis hacer De ¿eh? no saber en principio nada A poder hacer cosas como estas Así que seguimos avanzando chicos Y mucho ánimo